A modo de introducción a esta charla-taller como para situar lo que después van a desarrollar mis compañeros, lo que nosotros venimos a compartir con ustedes y a proponer es que con las tecnologías digitales hoy en día en las escuelas y con las distintas producciones que los estudiantes van realizando en las netbooks, nos parece importante detenernos un momento para pensar si esas producciones que se hacen con videos, que se hacen con las presentaciones en diapositiva, esas producciones que se hacen en formatos de audio, las producciones que se hacen en la internet, en la web, los distintos blogs, las páginas en internet, etcétera, etcétera, etcétera, si esas producciones que los chicos van haciendo en las escuelas son accesibles para todos, absolutamente para todos. Si esos materiales están accesibles para todos los estudiantes y para todos los docentes. ¿Por qué decimos esto? porque más allá de las escuelas de educación especial donde asisten chicos con algún tipo de discapacidad, cada vez más se va a dar el hecho concreto de que en las escuelas secundarias comience a haber más estudiantes con algún tipo de discapacidad. Y nosotros desde ya tenemos que pensar en garantizar que las producciones que se vayan realizando en las escuelas sean accesibles absolutamente para todos los estudiantes. Con lo cual, conocer estos criterios que queremos compartir con ustedes sobre cuándo un material es accesible y cuándo no lo es, y poder conocer, y que ustedes lo vayan probando, cuáles son las ayudas que ya están disponibles en las computadoras, que facilitan justamente el, un acceso autónomo, aunque exista alguna dificultad, sea esta motriz, sea esta visual o sea auditiva, nos parece de suma importancia. Eh, la educación inclusiva eh, propone eh, transformar los entornos del aula, los entornos de la escuela y también eh, los entornos mediados con TIC, que es eh, de lo que nos vamos a ocupar hoy. Pensamos que los formatos digitales eh, son el recurso ideal para hacer los materiales accesibles. Lo que van a ver ahora, algunos ejemplos, es cómo a partir de poder adaptar con algunos recursos, con audio, con video, con texto o imagen, eh, adaptar los materiales o preparar materiales que sean accesibles a todos. Acá, por ejemplo, encontré un video educativo que trata del aparato digestivo. O sea, podríamos usarlo en una clase de ciencias naturales. ¿Qué sucede cuando comemos? ¿Para qué deben incorporar nutrientes los organismos? ¿A dónde van a parar esos nutrientes? Cuando comemos, los dientes se encargan de fragmentar el alimento. Las glándulas que se encuentran en la boca producen la saliva, que sirve para mezclar y comenzar el proceso de digestión. La lengua mueve esta mezcla formando el bolo alimenticio. Desde la boca, el alimento pasa al esófago a través de la faringe. El esófago se comunica con el estómago mediante un anillo que puede abrirse y cerrarse, denominado cardias. Bueno, vemos que en este video hay audio, o sea que las personas que no lo pueden ver pueden acceder a la información. Hay imagen descriptiva, o sea, que si hay algún alumno con algún problema en la comprensión, la imagen lo va ayudando a entender el, el tema que está tratando. Y hay texto, por si hay algún estudiante sordo que este, puede acceder a la información mediante el texto del video. También nos podemos encontrar con alumnos sordos que no estén muy alfabetizados. Entonces, también tenemos que recurrir a videos con lengua de señas, cómo hacer los materiales accesibles, algunos tips para tener en cuenta. Para alumnos sordos es necesario el trabajo con imagen, texto o videos en lengua de señas. Para alumnos ciegos, por el contrario, toda la información puede estar en texto, después nos van a mostrar eh, Facundo y Leoncio como... Eh, a partir de un texto, también el texto es accesible para ellos o si no con archivos de audio. Con alumnos, para alumnos con discapacidad intelectual será importante utilizar el diseño de materiales que tengan en cuenta algunas características tales como utilizar un lenguaje claro, no, sobre, no sobrecargar la, la pantalla, imágenes más descriptivas. Y, eh, para alumnos con dificultades de aprendizaje, todos estos recursos que puedan generar eh, propuestas de, eh, con audio, imágenes y de textos los va, a, los va a ayudar en la comprensión. En cambio, para alumnos con discapacidad motriz, les va a dar posibilidades de producción. Tal vez un alumno puede escribir con una computadora, que no pueda escribir con su mano, eh, o puede, presentar un trabajo con un audio, o sea, grabar una clase en vez de dar un, este, una clase oral, poder grabarla con su netbook y trabajarla en forma más individual. Eh, siempre para nosotros lo, lo central es la propuesta pedagógica, o sea, los materiales tienen que ser accesibles para poder enseñar mejor, ¿sí? para fortalecer la centralidad de la enseñanza. Seguramente en media hay muchos alumnos que pueden colaborar con esto y que mismo al estar subtitulando un video están releyendo el material, reescribiéndolo, o sea, están aprendiéndolo también. Y cuántos quizás se sienten más entusiasmados desde esta manera, desde poder filmar y contar algo con otro formato diferente, entonces algo que va a ser inclusivo para todos, también nos beneficia y nos trae eh, nuevas posibilidades de aprendizaje a todos.